Good Vibes, Good Vibes. Si pudiera volver al Génesis, todos juntos, todos felices. En amor y unidad, dándole gracias allá, sin envidia y sin rencor, el orgullo es vanidad, sí señor, es vanidad, sí señor. Y el lago de fuego tirando llamas, y los dinosaurios por la montaña, cuando la serpiente también hablaba, y no solo veneno su boca tiraba, también tenía pierna, también sus alas, y ratangatanes y muchas evas, hay una Estella, tu corazón se llena, se llena, se llena. Si pudiera, si pudiera regresar allí, si pudiera, si pudiera ir a Genesis, si pudiera, si pudiera regresar allí. Amor y unidad, dándole gracias allá, sin envidia y sin rencor Cuando pasábamos juntos en el jardín, todo era one love, todo unity Todos en conexión con Adonai, ya bless, ya ves Siente la confusión dentro del corazón, limpiando lo malo porque ya Sientes en el pecho lo malo que has hecho Porque tu alma necesita mantenimiento Porque solo es de ya el entretenimiento Con esta canción tomaré vacaciones Para regresar en otras estaciones Todos de la mano caminando acción Por favor unidos en esta versión Si sea reggae o tal vez hip hop Solo es amor lo que no lo que llena, puede ser profeta o tal vez culebra, todos en la vida te dejamos huellas, trata de que seas una buena estrella, para así brillar en algún planeta, todos en la vibra, todos en la vibra, y si te juzgan porque eres oscuro, sacan fuego de tu alma y brilla duro, fuerza Rastaman, fuerza universal, fuerza Kongo man, fuerza Kongoman, man donde seas, levanta tu laita, conociéndred, unificate, unificate tu ayapis, si pudiera, si pudiera regresar allí, si pudiera, si pudiera ir a Génesis, si pudiera, si pudiera regresar allí, si pudiera, si pudiera ir a Génesis, Ruzzi Amor, Ruzzi Amor, Priatash, yo big up, mentes musicales y Mister Disconnect.